¿Qué onda haters? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Big Hates The World y nos fuimos a Tepoztlán, en el estado de Morelos. ¡Acompáñenme! Pues sí amigos, pero antes de dejarlos con este video quiero platicarles por qué lo hice, por qué lo grabé y lo que sucedió en este recorrido para que yo fuera. Resulta que Tepoztlán, en el estado de Morelos, eh, tiene un cerro que se llama Tepozteko. En la parte de arriba, en la cima, todavía quedan restos de la cultura mexica. Lo que es una pirámide de adoración y una piedra eh, supuestamente de sacrificios. No estoy seguro viendo, voy a investigar. A este cerro ya he subido varias veces, pero en una vez que venía de regreso me lastimé el tobillo bajando. Y desde entonces me ha costado mucho trabajo caminar recorridos largos o terrenos sinuosos, no, no planos. Entonces me duele mucho el tobillo y no puedo continuar. Así es que sabiendo que iba a ir a Tepoztlán, eh, pues me preparé físicamente para poder hacerlo con éxito y no tener problema ya en el camino o el regreso. Así es que les dejo este video desde el principio como me preparé, espero que les guste. Y si es así, suscríbanse a mi canal, donde estaré subiendo videos regularmente pues, de diferentes cosas. El video anterior fue tocando la batería, una canción que me gusta mucho. Este es mi segundo video y pues los que vienen. Y al final les dejo realmente lo que es Tepoztlán. Así es que quédense hasta el final. Esperemos que les guste. Nos vemos. Y fue así como todo empezó. Ok, así es que voy a Tepoztlán. Esta vez tengo que subir a la cima. Así es que me voy a preparar. Empezaré cambiando mi alimentación y algo de ejercicio. Sí, está bien. Comeré mejor y haré mucho ejercicio. Manos a la obra. Así es amigos, como vamos a ir a Tepoztlán, nos vamos a preparar unas bebidas nutritivas para poder llegar. Vamos a poner nuez. Lo más importante es poner picante. A los mexicanos no nos gusta nada sin picante, así es que vamos a poner esto para darle sabor a lo nuestro. Chile de árbol también. No es mi culpa que salga negra y con gas, ¿están de acuerdo? Salud. Ahora, ejercicio intenso, con todo. ¿Qué? Ese no soy yo, ¿qué les pasa? Este sí. Otra vez, vamos, ¿quién grabó esto? Ahora sí ja, ¿Es en serio? Vamos, no me jodan ¿Quién se atrevió a hacer esto? Ok, un momento de relajación y meditación Bueno, creo que exageré Sabes que casi no te molesto, pero quiero pedirte un favor muy grande, voy a subir al Tepozteco y quiero llegar, esta vez quiero subir, no quiero quedarme medio camino, cúmpleme este milagrito señor, en serio, voy a ser mejor persona, bueno voy a ser mejor persona, lo prometo señor, gracias. Después de mi intensa preparación y de hablar con Jesus, me puse en marcha para enfrentarme al tepostel. De aquí en adelante lo siguiente es narrado en inglés, no tengo la más mínima idea por qué, pero bueno, así está hecho. Así es que... Adelante. Well, now I arrive in the postland, but first I will need to get energy and make it possible to climb. Now, I go to the top of the mountain. The He's waiting for me warning me with its fog that this time will not allow me to climb and which step I take my heart also beats hard but I tell you, Tepusteco you peel it to me I don't know what I can find in the rope. I hope it's not the witch of the blair the werewolf nosferatu the vampire or the mummy oh what a fright! but it's just a forest creature jumping happily, doing the rain dance, oh, amazing. Vamos llegando a la última parte de la subida fácil, viene la parte de terracería, lo que son las piedras, vamos a ver qué tanto nos cuesta esta vez, la última vez me lastimé el tobillo y lo traigo un poco falso, entonces veremos. No sé cuánto nos tome eh, llegar hasta arriba, pero ya llevamos un rato caminando. Eh, todas seguimos en la parte de terracería. Lo bueno es que ya encontramos agua. No traigo nada de beber. No sé cuántos días nos lleve y no traje nada para... Como ven, eh, ya bajó la temperatura, ya me tuve que poner el suéter. Ya pasó mucho tiempo que sigo caminando aquí, ahora creo que estoy perdido. Tienen que tener cuidado qué camino agarran, en qué cruce agarran hacia la izquierda, hacia la derecha, siguiendo la luz, no sé. ¡Oh! ¿Qué veo? Miren conmigo, vamos a ver esto. Miren, esto es fascinante. Esto, esto se llaman piedras. Estas piedras viven en manadas aquí. En Tepoztlán. Eh, se agrupan para poder cazar, para vivir, para seguir adelante. Miren qué belleza. Miren. Hay tamaños, pesos, algunos colores, formas. Miren esto. A poco no es impresionante. Acostumbra a vivir junto a alguna ramita, a algún eh, tipo de vegetación para alimentarse. Como pueden ver sale musgo. esto es un hallazgo. Sin duda. Sin duda. Sigamos adelante porque se está haciendo más tarde. Eh, ya empiezo a tener hambre. No encuentro nada que comer todavía. Como les dije, no traje nada para alimentarme. Entonces sigamos adelante. Encontré una vereda. Veamos hacia dónde nos lleva. Sigamos. Vamos a descansar tantito aquí. Amigos, tengo que decírselos estoy muy cansado, llevo mucho tiempo caminando, llevo muchas horas, eh, me perdí dos veces, tres veces y ya no ya no se la cuenta eh, encontré el camino de nuevo, eh, sigo caminando, eh, tratando de llegar a la cima aunque cada vez me es más difícil, ya bajó mucho la temperatura, está anocheciendo eh, tengo hambre, me estoy desesperando, eh, no sé si lo logré, trataré de hacerlo eh, Llevo muchas horas ya sin alimentos, sin comer. Tengo que recuperar energías. Eh, hay flores silvestres, frutos de nos da el bosque. Y estos, por cierto, ya se ven deliciosos. Creo que intentaré probar algo porque ya muero de hambre. Es rico. Después de mucho tiempo sin alimento hasta rico amigos, en esta travesía descubrimos lo que es el fuerte de estos seres de estos organismos llamados piedras como pueden ver están sí. aquí estén alertas, estén alertas, humanos cercanos ya saben que hacer si voltea hacia nosotros ataquen, ataquen decidí pues caminando, ya no acampé ahí pero miren lo que he encontrado esto es un manantial, esto es agua estoy salvado sé que debo de vivirla para poder beberla pero dadas las circunstancias me la voy a tomar así ah, espero no enfermar pero esto es a gloria después de tanto tiempo acabo de encontrar esta cueva sin duda voy a descansar aquí, eh, ya es muy tarde, eh, comí algo de follaje, pero necesito un lugar donde descansar y este será el mejor lugar para protegerme de la intemperie, de la fauna, no sé qué animales pueden encontrarme aquí, ya descansaré por hoy, iré a dormir, mañana veremos qué hacemos para llegar y regresar a casa, sanos y salvos. continuamos. otra vez caminé demasiado por suerte clareó el día ya nos llevó eh, creo que podemos ir a otro momento de todos modos yo ya acabo de encontrar y acabo de juntar algo de leña para hacer mi fogate y pasar aquí la noche ya no estoy seguro si es noche 1 noche 2 noche 3 eh, cuántos días llevo aquí He perdido creo que voy a llegar a la locura me siento un poco loco ¿Quién me sigue? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¡Oh no! Tengo que correr. ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Es que vale la pena viajar, disfrutémosle. Encontrarme con escenarios como este, son los que me impulsan a viajar cada vez que me es posible. ¿Y ¿Qué les parece esta toma? Se ve todo. Si pude, si lo cumplí, estoy arriba en la pirámide, pude llegar con el pie y todo. A pesar de todo el tiempo que hice, estoy hasta arriba. Tomen, vean Y lo mejor de todo y la suerte que tenemos Es que México está repleto de este tipo de lugares Es aquí cuando me pregunto ¿Cómo es que hay gente que no le gusta viajar? Que no está en su chip Conocer lugares, explorar rutas Simplemente viajar Se encierran en sus trabajos en sus vidas sociales, sin experimentar cosas nuevas, este tipo de experiencias son las que te nutren y te dejan algo bueno en tu vida. Viaja siempre que puedas viajar, ese tipo de experiencias son las que siempre vas a disfrutar más.